...en el día de hoy en el Hospital Nacional Doctor Alejandro Posadas... ...aquí en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires... ...el centro hospitalario de referencia más importante de esta región bonaerense... ...y vamos a dialogar para la hora de Burlingham con su titular... ...con el director del hospital, el Doctor Alberto Maseira Alberto, buen día, ¿cómo estás? Hola, están? buen día, ¿cómo están? Muy bien, eh, me imagino que cuando inicialmente se puso en marcha... ...la intervención a su cargo del Hospital Posadas las expectativas, las ideas eran otras. Rápidamente hubo que prácticamente salir a la cancha con un contexto distinto que fue justamente la, la pandemia. Eh, ¿Cómo se vivieron esos primeros tiempos en donde había mucha incertidumbre de la realidad que llegaba, cómo se imponía, cómo lo trabajaron desde el hospital? Bueno, la verdad es que lo trabajamos con mucho trabajo, eh, valga lo, lo redundante del término, pero... Eh, nosotros eh, entendimos que había que dar respuesta, entendimos que el hospital se tenía que posicionar desde un lugar de, de dar respuesta y atender la demanda de la, de la, de la población que nosotros atendemos. Eh, a partir de ahí se diseñaron todas las estrategias, se rediseñó el hospital, se abrieron guardias nuevas, se cerraron guardias que funcionaban, se cambió toda la distribución de circulación, uh -huh. se abrieron pisos exclusivos para COVID, se abrieron terapias exclusivas para covid eh, se inauguraron camas nuevas de terapia, se distribuyó en forma diferencial el trabajo a cada uno de los profesionales del hospital, digamos, profesionales que, traumatólogos, por ejemplo, que hacían isopados eh, y con eso logramos que el hospital pueda dar una respuesta adecuada, digamos. Creo uh -huh. que, que nos hemos transformado un poco en, en la nave insignia de, de, de lo que es el, el, el avance hacia el COVID en el tratamiento en, en la salud pública, y eso nos pone muy contentos porque, como bien vos decías eh, en la intervención, que aclaro, ya no es más intervención, claro, claro. ya está normalizado el hospital, ya soy director uh -huh. ejecutivo, digamos. Eh, cuando empezamos no pretendíamos entender otra cosa del hospital, queríamos trabajar para un hospital con otro tipo de proyección, pero bueno, nos agarró la pandemia como agarró al país, como agarró al mundo, digamos. Entonces eh, había que adaptarse, había que adecuar la... El formato y, y estamos contentos porque creo que tanto la población como como el sistema entendió que esa era la lógica y era el camino que había que tomar. Recién marcaba uh -huh. varios de los cambios que fueron implementando sobre la marcha, adecuando sí. el hospital a, a la realidad que los rodeaba. Eh, ¿Con qué hospital se encontraron al comienzo, cuando recién intervenía, uh -huh. recién se ponía en marcha la intervención en el hospital? Nosotros nos encontramos con un hospital devastado, con la gente muy muy cansada, con la gente agotada con un montón de compañeros trabajadores que estaban en, en despedidos, digamos que los habían despedido en la gestión anterior. Y nos pusimos a trabajar, la verdad que nos pusimos a trabajar con los gremios para, para poder recomponer la situación de todos los compañeros que habían sido despedidos. Ya hoy están los, los compañeros trabajando. Uh -huh. eh, nos pusimos a trabajar con los gremios para volver a estimular y volver a lograr esa mística que, que tiene el Hospital Posadas, que nunca debió haber perdido y hoy a punto de partida de de habernos transformado en esta referencia de la pandemia podemos decir que el Hospital Posadas vuelve a tener la mística y vuelve a ser la, la insignia de la salud pública del país eh, y seguir trabajando en la horizontalidad en saber que si al hospital lo, lo acomodamos lo tenemos que acomodar entre todos digamos, con trabajadores, personal directivo uh -huh. eh, la política, los decisores del Ministerio de Salud digamos, claramente sin el, sin el armado horizontal de todo ese de todo ese esquema de, de, de, de trabajo eh, no hubiésemos podido lograr uh -huh. nada de lo que logramos. Está claro que cuando se ponen en marcha políticas los recursos son fundamentales para dar un uh -huh. fundamento justamente a, a esas políticas a implementar. Eh, el tener que trabajar sobre este esquema novedoso que representa todavía el COVID eh, y la provisión de recursos, ¿cómo, ¿cómo se aseguró? ¿Qué apoyo hubo del Ministerio? Al principio, como todos, digamos teníamos el el problema de, de no conseguir los equipos de protección personal y, y todo eso, pero bueno, la verdad que rápidamente el Ministerio tomó, tomó armas en el asunto, uh -huh. eh, importó insumos y nosotros no, más allá de una semana, diez días al inicio de toda esta pandemia, después no tuvimos ningún problema con, con el insumo y mucho menos con el presupuesto. Uh -huh. De hecho, desde este hospital se, se gestionaron y se abrieron los cuatro hospitales modulares que tenemos acá en la zona, el de Hurlingham, el de 3 de febrero, el de Rodríguez y el de Moreno, y, y nosotros los administramos de acá con recursos que nos mandó el Ministerio. Así que la verdad que no, no nos podemos quejar eh, de la respuesta que hemos tenido por parte del Ministro Ginés González García. Puede, puede parecer un detalle menor, depende, ¿no? Obviamente que uno prioriza la, las condiciones y las situaciones que hay que afrontar, pero... Eh, la utilización de barbijos, de material descartable y demás implica también la generación de mucho residuo, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo abordaron desde el hospital eso? ¿Que ¿El hospital tiene de por sí recursos propios para enfrentarlos? Sí, nosotros tenemos una planta de tratamiento que justamente la semana anterior estuvo visitándonos el ministro de, de, de Medio Ambiente. del, uh -huh. del Juan Cabandier. Juan Cabandier, Ministerio Nacional de Medio Ambiente, no, no me salía la frase. Eh, nos visitó porque certificamos normas ISO nosotros con el tratamiento de basura. Y la verdad que hacemos todo nosotros, digamos, se uh -huh. hace todo en el hospital, digamos, Bien. el, el residuo que se llama residuo patológico, digamos, va en, en unas bolsas especiales, hace un tratamiento de esterilización y se descarta como basura convencional, digamos, eso le genera un ahorro muy importante al, al hospital uh -huh. y sí, se incrementó muchísimo, digamos, se incrementó casi al doble el, el tratamiento del residuo, pero la verdad claro. que pudimos dar respuesta... Y no solo pudimos dar respuesta, sino que por ahí, abriendo un turno nuevo, estuvimos reunidos con, con el Intendente de Urlingan, con Juan Zabaleta, con el Intendente de Morón, Lucas Gui, para ver si podemos empezar a, a colaborar con esos municipios en el tratamiento de los residuos, que sabemos que para ellos tiene un costo muy alto. Mm -hmm. Recién mencionaba a los Intendentes Zabaleta y Gui, también hablaba de los hospitales modulares que, por ejemplo, también funcionan en 3 de febrero. Eh, si bien el Posadas históricamente ha sido un centro de referencia, ¿cómo se ha trabajado...? en virtud de esta circunstancia tan especial con los jefes comunales de la región? La verdad que hemos tenido todo el apoyo desde el primer día, digamos, eh, de, de todos los intendentes que, que nosotros cubrimos desde el punto de vista sanitario. Eh, han colaborado muchísimo, han ayudado los secretarios de salud de los diferentes municipios, uh -huh. también con reuniones eh, virtuales hemos tenido. El director de la red sanitaria, Carlos Agnistein, que también ha, ha trabajado mucho en en conjunto con nosotros, la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Redes. La verdad que hemos logrado articular con, con los municipios y con la provincia un trabajo que se está viendo, que se está viendo uh -huh. claramente. Eh, este hospital por historia no derivaba pacientes, digamos, como es el último referente claro. de, de la complejidad de la zona, no derivaba pacientes. Sin embargo, hemos armado una red a partir de los hospitales modulares y de la colaboración de la región sanitaria con la provincia, donde... Hemos sacado pacientes que no necesitaba eh, la complejidad del hospital, aquellos pacientes con, con complejidad moderada o baja que podían ser atendidos en otros hospitales y reservamos este hospital para la alta complejidad. Y hemos podido funcionar muy bien con eso y la verdad que nos, nos enorgullece y, y nos pone muy contentos de que podamos trabajar con, con todos los intendentes, con la provincia, con la región sanitaria articulando en beneficio de la población. Eh... Obviamente que también hay una vida del Hospital Posadas Puertas Adentro que hace a lo que usted destacaba antes, que son los trabajadores, uh -huh. los trabajadores profesionales y no profesionales. ¿Cómo se vivió el COVID Puertas Adentro en ese sentido? Eh, porque hay un grado alto de exposición, gente que está literalmente en la trinchera día a día. Eh, sí. ¿Se puede hablar de un balance de eso? Sí, nosotros hemos tenido muchos compañeros contagiados, lamentablemente uh -huh. hemos tenido pacientes, compañeros fallecidos en, en el hospital. Y la verdad que lo que hemos tratado de hacer siempre es acompañar a las familias en todo ese proceso, digamos. Aquellos que se han enfermado los acompañamos dándole las posibilidades de que se internen en el hospital o, o si se internaban en otro lado tener un seguimiento médico del caso. Y aquellos que han fallecido acompañar a la familia en, en todo el proceso de duelo y de dolor que genera el, el, el tener un, un familiar fallecido por COVID. Mm -hmm. Así que sí, podemos hacer un balance. Creo que el balance fue, fue muy positivo, digamos, porque... Nosotros pensábamos que íbamos a tener una complicación mayor en la cantidad de enfermos y que iba a afectar bastante la, la dinámica del hospital, uh -huh. pero no, logramos poder llevarlo adelante. Y la concientización hacia la gente, ah. digo, la labor educativa, si vale el término de parte del hospital, para, en este caso puntual, del COVID, pero en general para todas las patologías que pueden llegar a presentarse, ¿en qué punto está el hospital en esa idea de recuperarlo que sí. tiene? Nosotros estamos trabajando y así recién como te decía lo de las normas ISO para, sí. para el sistema de tratamiento de basura también eh, certificamos dos, dos procedimientos más de normas ISO, ahí están los, los cuadritos eh, certificamos normas ISO para la oficina de compras del hospital y certificamos norma ISO para, ahora voy a tu pregunta todo lo que es telesalud, digamos, o sea que nosotros estamos trabajando con un sistema de atención a través de, del teléfono y, y en aquellos casos que se necesiten a través de una videollamada, eh, no solo con aquellos pacientes que lo necesitan, sino con, ya, con aquellos profesionales del resto del país que requieren algún tipo de interconsulta con el hospital, uh -huh. se realiza a través de este formato de sistema de telesalud que claramente ha dado muy buena respuesta en, en épocas de pandemia en todo el país. Así que a partir de ahí y de un trabajo muy fuerte de todo lo que es el equipo de comunicación del hospital, nosotros estamos permanentemente comunicando, tanto en uh -huh. nuestro canal de YouTube como en nuestra página web, como en todos los canales de redes sociales, Instagram, Facebook, que subimos todo el tiempo todos los, los procesos que se realizan con la sociedad, en conjunto con la sociedad eh, para todo el tipo de patología, desde uh -huh. patología oncológica, desde cuidados de la mujer, digamos, todo lo que tiene que ver con la prevención lo estamos trabajando con, con todo el, el formato comunicacional que tiene el hospital. Uh -huh. Y además se trata, me imagino, de aportes que ya quedan institucionalizados en el hospital, no que más allá de las gestiones que pueden llegar a pasar, el piso uh -huh. de, de calidad tanto en, este, en estas plataformas, en estas comunicaciones, como... Uh -huh. En un tema tan sensible como es el tema de los recursos y, uh -huh. y la transparencia en compras son un aporte a, a futuro y a presente. Claramente todos los procesos que certifican normas ISO son por cuatro años y uh -huh. esas normas digamos, tienen una auditoría contable permanente claro. y una auditoría de procesos permanente, con lo cual eso garantiza un, un hospital de calidad. Uh -huh. eh, hay algunos, algunos eh, funcionarios públicos que han alertado respecto a la expectativa que generaba la llegada de vacunas, ¿no? uh -huh. Respecto a lo que podía representar en cuanto a la, si se quiere, relajación de los cuidados de la gente. Eh, ¿Hacen hincapié en esto ustedes? En, en... Todo el tiempo. Todo el tiempo. Nosotros entendemos que la vacuna es el principio del fin, como varios lo dicen y varios y, uh -huh. y en varios lugares lo he escuchado. Pero siempre eh, volvemos sobre lo mismo, digamos. Distanciamiento social, higiene de manos y utilización de barbijo que es lo que nos mantuvo en la situación que tenemos hasta hoy, creo que es prioritario hasta que tengamos por lo menos un 80% de la población vacunada. ¿Y qué, qué rol está jugando el hospital en este sentido, en el proceso de vacunación? Nosotros estamos vacunando de acuerdo a la norma del Ministerio de Salud de la Nación. Uh -huh. eh, hemos vacunado en el hospital mil, cerca de 1.700 personas, de los cuales eh, 1500 son, perdón, 1.400 son del hospital y 300 son de organismos nacionales como la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias eh, y se me escapó otro, eh, la digamos que también ha, ha solicitado la vacunación, que han mandado vacuna aparte y hemos uh -huh. usado el vacunatorio del hospital para, para proceder a eso. Eso implica más o menos un 25% del personal de salud del hospital vacunado. Priorizando siempre a aquellos que tienen contacto directo con, con COVID. ¿Y qué ha pasado con las patologías habituales, con las que han siempre tenido gran demanda del hospital al encontrarse además en esta zona tan, tan populosa del conurbano? ¿Cómo nosotros, ha dado... nosotros con la patología crónica del hospital eh, hemos seguido atendiendo, digamos, se han abierto consultorios separados de lo uh -huh. que era la atención COVID. ...sobre todo en aquellos pacientes que requerían tratamiento crónico de urgencia... ...como son los oncológicos, por ejemplo... No, ...nunca hemos dejado de atenderlos... Uh -huh. ...y lo que nos está pasando ahora es que como hubo una demanda contenida... ...durante aproximadamente seis meses... ...que fueron los meses que solo nos dedicamos a atender pacientes COVID... ...en, en, en, en guardia y en pandemia... ...estamos ahora con una, una sobredemanda de patología crónica... ...que se está atendiendo nuevamente en el hospital... ¿Y que estamos dando respuesta? Por ahí con turnos un poco más alejados, con un poquito más de espera. Por eso le pedimos un poco de paciencia a, a, a nuestros pacientes, a la sociedad que se atiende en este hospital para, para que entiendan que hay que recomponer toda una lógica de turnos que, que no va a ser sencilla y que por ahí nos va a llevar un par de meses más. Usted es un profesional de la salud con muchos años, especialmente de trabajo como sanitarista en la salud pública. Eh, ¿Se imaginaba jugar con esta regla de juego eh, cuando se desempeñaba en otros ámbitos, por ejemplo, de la salud pública? Ya no sé si es bueno que me digan muchos años. Muchos no, no, años, pero empezó muchos muy años joven. de la salud empezó pública. Muy porque joven. Ah, ahí está, gracias. No, digo, a ver, el, el tema, no, la verdad que nadie, nadie espera uh -huh. tener que estar en, en, en, un, en un proceso de decisión con una pandemia, con algo nuevo, con algo nuevo para el mundo. Eh, pero bueno, nada, nos hemos comportado dignamente y eso nos, nos enorgullece y nos pone muy contentos. Los que trabajamos en la salud pública desde hace muchos años, eh, yo ya 30 años que trabajo en la salud pública, eh, entendemos cómo es la dinámica de la salud pública y lo que, todo los, lo que nos puede pasar. Y, claro. y la verdad es que eh, lo único que siento es orgullo de pertenecer a la salud pública que ha podido dar respuesta a una, a una pandemia de esta magnitud. Le, le cambio un poco la pregunta, ¿esos 30 años eh, le dieron un, un respaldo como para enfrentar esta situación? Sin duda, sin duda, sin duda, digamos, el haber trabajado en, en diferentes organismos, bueno, ustedes saben que digamos siempre he estado en el sistema público como director del Hospital de Aedo, como Secretario de Salud del Municipio de Burling, como Presidente de Cucayba, como Presidente del Incucay, y siempre con la misma lógica, digamos, de, de defender la justicia social y creer que... El sistema público de salud es uno de los grandes fundamentos de la justicia social que podemos ofrecer en nuestro país. ¿El cambio de, de reglas que implicó el COVID y la pandemia eh, le dejó algún desafío por delante, alguna cuestión que ha quedado postergada, que usted tenía pensada para el Posadas? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Todo lo que nosotros teníamos pensado lo estamos repensando para este año, pero tenemos... Muchas cuentas pendientes con claro. el hospital que hay que resolver, uh -huh. desde lo edilicio, desde lo estructural, desde la mejora del recurso humano, la capacitación, eh, el, el, el, la, la ley de pacientes, adecuar el hospital a la ley de pacientes. Digamos, hay una infinidad de cosas que, que vamos a trabajar y que, bueno, tenemos los próximos cuatro años para uh -huh. tres años ahora para, para poder llevar adelante. Por lo tanto, pese a, a este cuadro de situación, se permite pensar un poco más allá también. Si no me permitiera pensar un poco más allá, me uh -huh. quedaría en mi casa, digamos. Esta, uh -huh. esta es la idea. Eh, cuando uno llega a una institución de estas características, llega con la intención de modificar las realidades. Y, y es lo que me ha tocado hacer en cada uno de los lugares que estuve, modificar las realidades. Y lo vamos a hacer acá también en el Hospital Posadas. Gracias por su tiempo, Alberto. No, gracias a ustedes. El doctor Alberto Maceira, director del Hospital Nacional Alejandro Posadas, aquí en la Hora de